Venga para acá Sweetheart. Papi. ¡Sí! ¡Sí! Vaya les... ho, ho, ho. una canción clásica Tres Familias Esta exitosa telenovela ecuatoriana Tan exitosa que tiene una versión mexicana Mexicana Pero la verdad es que solo adapta de la temporada 2 en la adelante Pero nadie recuerda la primera La primera temporada trataba de la vida diaria de tres familias Valga la redundancia Que eran una de clase alta, una de clase media Y otra de clase baja Eran historias simples, más o menos a lo enchufe TV Tenía bromas recurrentes como por ejemplo Que siempre Lulu le, le arruinaba la vida A un tipo llamado Blu-Ray Siempre le hacía perder su trabajo Pero tuvo un final muy bueno Un final feliz por así decirlo Ya que los... Los ricos se hicieron pobres, los de clase media se hicieron pobres y los de pobres se hicieron ricos. Pero no sé cómo, pero a alguien se le ocurrió que esto tenía potencial. Ya fue como empezó la telenovela Tres Familias. Donde nos mostraron a Gregory, hijo ilegítimo de Genaro Tomalá, que había venido desde España. Y terminará enamorándose de la hijastra de Lulu, porque el marido se le murió en la temporada anterior. Y también estaban los villanos, bueno, sinceramente no entendía la necesidad de un villano, pero sí, hay un villano no, no tiene nada que ver con el romance ni nada de eso. Es solo un tipo que al principio le gustaba coquetear a sus empleadas, luego mató a su esposa, luego se involucró en algo de bienes raíces que era ilegal o algo así, y finalmente muere. Adiós Armando, que la fuerza te acompañe Mientras que Gregory y la nena son finalmente felices. Pero no por mucho ya que el presupuesto de la cuarta temporada no era suficiente para pagar tantos actores. Así que se dijeron la excusa de que la nena moría y que Gregory del Miedo tuvo que mudarse a España. Entonces fueron reemplazados por un trío amoroso de un nuevo personaje llamado Kevin que es no sé qué de Genaro. Y una venezolana llamada Abigail alias La Chama con Mac y Max el hijo del, de Lulu la millonaria. Pero no es para prestarle mucha atención, porque futuramente vuelve Max. Nos enteramos que la nena estaba viva porque se golpeó la cabeza y el cadáver que encontraron no era nada más que una curiosa que se metió en último minuto. Y hay un innecesario pentágono amoroso entre el Gregor y la Chama, sus enamorados y no sé qué más. Por cierto, creo que la Chama en la versión mexicana es hondureña. Creo, creo. El dinero sí importa. El dinero sí importa. Alguna vez, alguna vez has visto no, no, ¿Alguna vez has visto algún rico fijarse en una pobre? Y precisamente creo que ese es el problema que tuvo la serie después de este, después de la segunda temporada. Y es que no se decidía. O sea, a ver, vamos a ver. En un capítulo moría la. sí, más o menos como en así, en así pasa. En un capítulo muere. Muere la suegra. Pero adivinen que la suegra volvió a su cuerpo y despertó. No sé cuántas veces murió Armando Paz, que estaba vivo hasta que finalmente ya en la definitiva muere y es reemplazado por su hermano. Lulu supuestamente estaba muerta al inicio de la serie, pero adivinen que estuvo en una isla desierta. Aunque eso se usa para decir que luego hace una película, pero no es relevante. El pentágono amoroso entre Gregory y la Chama y... Y Max, que la verdad no llegó hasta ningún lado hasta que finalmente mueren los... Solo que para el final se casen Max y se case Kevin y la Chama Y bien va a tener que cuidar a un hijo que no es suyo De hecho las bromas de no, mi, no pues cuando lo vean por la calle van a creer que te lo robaste del colegio Me hicieron mucha gracia respecto a eso Pero si sí, pasa en la vida real estas mamadas Dato curioso, tuvo un crossover con así pasa Oye, yo la he estado dando a cacería todo el día, así como un cuervo, sí. no le y tú te miras así el es yo para metertele una. Papichito, a tus alcances, y yo tanto como loco, como tan de dentro para afuera. A ver, pero, pero, ¿quiénes son ustedes? <risa> mucho gusto, ya <yo> estoy aquí. Dale, me dio una <risa> zapacita, mucho gusto. ¿Y usted? Yo soy el esposo, sino <risa> que veo que... Uy, me salió. Bueno, eso es todo lo que puedo decir de esta gallina de los huevos de oro de Ecuavisa. Que no mames. Ecuavisa publica sus propios capítulos gra gratuitamente y sin anuncios. Ah, no, sí, sí hay unos.